El poder de los trabajos en equipo. Digital Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast ya saben el que hablamos siempre de cómo abrirnos paso a través de los diferentes canales digitales y hacer que nuestros proyectos y empresas sigan adelante. Y hoy estamos un lunes más, 2 de mayo del 2022. Yo creo que en muchos países, bueno, acá... También estamos en feriado por el primero de mayo, el Día Internacional del Trabajador. Y rendimos este día pues trabajando, haciendo lo que nos guste y entregándoles contenido de calidad para todos aquellos que están en este propósito. Bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre el poder del trabajo. Y es que es increíble cómo a través de esta sinergia del trabajo en equipo, de incluso estos equipos de alto rendimiento, podemos hacer que una empresa pase de, ord de ordinaria a extraordinaria, consiguiendo hitos cada vez más relevantes. De esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero claro, no sin antes, ya saben, siempre invitarles a todos aquellos profesionales, empresas, dueños de negocio, gerentes de ventas de marketing que tienen a su equipo de trabajo y que, justo amante de equipos de trabajo, y que de pronto uno de los, y seguro que uno de estos retos de los hitos de los equipos de trabajo es generar potenciales clientes de manera constante, nuevos, ¿no es cierto?, o nuevos que vengan de manera constante pues para poder ir concretando las ventas y aumentando pues, y llegando al forecast de nuestra empresa. Bueno, esto es lo que nosotros enseñamos a lo largo de 10 clases a través de las mentorías Leads for Sales, mentorías VIP online, grupales extraordinarias para todos aquellos que quieren implementar este sistema, sistematizar este proceso para y en ambientes B2B. Echarle un vistazo a cateman.com Slash mentorías Bueno, vamos a volver a nuestro esquema Y estamos ahora hablando sobre El poder del trabajo en equipo Y es que eh, cada tarea es trascendental. Cuando tenemos una tarea, más bien dicho, trascendental, se necesita siempre de un equipo, ¿no? Uh, porque no va a ser lo mismo, pues si tu objetivo es, no sé, me invento, llegar del, de un barrio a otro, pues bueno, coges un carro, coges tu auto y te mueves de un lado a otro. Pero cuando la tarea es más eh, trascendental, más objetiva, más, más con un hito más fuerte, más retadora, más desafiante, pues necesitamos que haya un líder y un seguidor o un equipo de seguidores para que formen parte de este equipo, ¿no? Y es interesante cómo podemos ir observando las dinámicas de equipo en los deportes, uh, porque pues ahí se ve cómo... Para ganar en los deportes debe haber, eh, obviamente, el objetivo de la consecución de una meta, ¿sí? Pero también eh, dentro de esa meta hay la participación, tanto y la gloria individual como la colectiva para alcanzar esto, ¿no? Entonces, cuando tenemos un objetivo claro en común, debemos ver varias aristas, ¿no? Desde las perspectivas individuales de cada uno, de la perspectiva general de todo el equipo de trabajo. Tener una visión 360 grados es lo que se conoce también como ver el cuadro completo, ¿no? Ver todo lo que significa esto. Eh, y dentro de esto también, pues, habrá que los eh, trabajos, los equipos de trabajo, pues tengan eh, bien pulido su. Mindset, ¿no es cierto? Y por eso eh, cuando los, las empresas se ponen retos altos eh, para cambiar de pronto o entrar en un nuevo mercado o aumentar de manera considerable el porcentaje de facturación, en fin, hay un, una meta alta, no es como subir y ascender eh, lo, un Everest, ¿no? O, o un monte o algo alto, ¿no es cierto? que aquí imagínense si es que algún grupo, que, que seguro eh, obviamente a, lo hay, equipos de trabajo que buscan es, ascender al Everest, y es lo que dice John Maxwell um, que sobre esta ley en sus libros de liderazgo ¿no? que a medida que crece el desafío, también eh, aumentan las necesidades de un equipo de trabajo, ¿sí? y esta ley eh, que mmm, significa que los escaladores ascienden y alcanzan un nivel más alto. Más alto debe ser también el trabajo del equipo, es decir, debe haber una sinergia. Ahora, cuando tú como empresa te, te pones, estamos hablando de manera metafórica, llegar a ese Everest, ¿cuál es ese Everest que tú te has planteado, por ejemplo, en el 2022? Sí sería interesante formularnos tres preguntas. Primero, ¿cuál es tu sueño? ¿Sí? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese Everest? ¿Cuál es esa punta a la que quieres llegar? Luego, ¿quiénes eh, integran tu equipo de trabajo? Es importante también con quién nos estamos rodeando. Y tercero, ¿cómo deberá ser ese equipo ideal? ¿no? Entonces alguien dice, si tú quieres conseguir 10 o si tú quieres realmente conseguir ese, ese hito, pues deberás rodearte de un equipo de 10 un equipo que realmente esté comprometido y que también necesitamos trabajar como líderes el cómo potenciar a ese equipo, ¿no? Para esto es importante... Ayudar a ese equipo a crecer y pensar también en sus necesidades, ¿no? Eh, necesita, porque en los diferentes perfiles necesita más dirección, necesita más entrenamiento, necesita apoyo de cualquier otro tipo, necesita adquirir una nueva responsabilidad. ¿Qué es lo que está necesitando ese equipo eh, o miembro clave para que el... Todo el rendimiento en general del equipo ayuda y funciona. Entonces, aquí también va muy de la mano el estilo de liderazgo que obviamente mantenga el líder. no Ahora, eh, el, el trabajo en equipo realmente, y como es el título de este podcast, te da poder. no Y según C. James Wilkes, los equipos pueden participar... Más bien dicho, hacen que eh, los equipos de alto rendimiento hacen que más gente participe. Siempre están de manera proactiva, proporcionando ideas, recursos, energías de múltiples perspectivas, alternativas para alcanzar una meta. Es decir, hay una eh, colaboración proactiva. Los equipos también elevan el potencial del líder. Esto es súper importante. Atenúan sus debilidades porque, claro, el líder también no es perfecto. Todos somos seres humanos y que ese equipo ayude a potenciar a líderes. Me parece estupendo, ¿no? Le ayudan a la consecución de esa meta. Luego, los equipos comparten también méritos y victorias y ta, asimismo las responsabilidades por las derrotas. Esto normalmente favorece que el equipo se maneje de manera humilde y con una comunidad eh, completamente genuina. Ahora, para esto también es importante tomar en cuenta la comunicación del equipo. Y la comunicación es valiosa y, y va de diferentes direcciones, ¿no? Como por ejemplo, del líder a los compañeros del equipo, de los compañeros al, al equipo, al, al líder y entre los compañeros del equipo e incluso del equipo hacia afuera, porque estamos, recuerden que estamos hablando en este caso a nivel empresarial, de ventas, de negociaciones, el equipo hacia afuera, ¿qué está proyectando en este caso la empresa o cada uno de los miembros del equipo hacia afuera? Esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora eh, y otra de las cosas y con esto estamos terminando y es que las herramientas del trabajo del equipo también ayudan y ahora que estamos cada vez más digitalizados que nunca tener la habilidad de adquirir. Digamos, habilidades para gestionar diferentes herramientas digitales que te ayuden a que el equipo de, de trabajo pueda ir trabajando, pues valga la redundancia bien. Eh, por ejemplo, y les comparto, no nosotros trabajamos ClickUp, que es el gestión de proyectos. Google Drive, que es gestión de documentación. Toggle, que es eh, la gestión del tiempo, Zoom, que son gestiones de reuniones online, eh, Google Calendar para la gestión de actividades de dentro y coordinación de reuniones con el equipo y Mindset, que es una gestión de mapas mentales, entre otras. Hay correo, bueno, en fin, hay muchísimas otras, pero en general, estos son ejemplos, cada cual y, y en cada una de estas categorías hay múltiples herramientas parecidas, pero digamos que estas son las que deberíamos tomar en cuenta. Así que, ojo. A tomar en cuenta cómo está trabajando tu equipo de trabajo para obviamente que te ayude a posicionar a que pueda tu empresa llegar a ese Everest que te has planteado este 2022. Si te gustó este contenido, por favor, compártelo de manera gratuita a ese colaborador, líder, eh, hermano, socio, en fin. O si no, pues ya que estás en los podcatchers, déjame tus valoraciones de cinco estrellas que nos ayudan muchísimo para que el podcast siga creciendo y pueda llegar a más y más personas. Con esto nos despedimos y nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana, ya saben, los martes tenemos entrevistas valiosas. El día de mañana tenemos una entrevista con Eduardo Delgado Lobejón. Es un español que pues nos enseña cómo funciona el comprador de precios. Y pues porque él lo tiene y realmente... Uh, digamos es un utilitario muy interesante y saber desde adentro cómo funciona pues bien vale la pena escucharlo así que nos vemos un abrazo chao chao